Para vivir una nueva experiencia digital Llegó Campus Party Colombia Digital Edition Del 9 al 11 de Julio Desde tu casa Campus Pari Colombia Digital Edition Del 9 al 11 de Julio A todos, muy bienvenidos todos a esta transmisión, a este lanzamiento oficial de lo que va a ser Campus Party 2020. Un Campus Party reimaginado, distinto a lo que hemos visto en años anteriores. En este evento legendario que involucra a todos los jóvenes, viejos y amantes en general de la tecnología, la innovación, el emprendimiento. Y este Campus Party... Tiene unas cosas muy especiales este año, en este 2020, que vamos a compartir con todos ustedes en este lanzamiento oficial. Nos van a acompañar algunos invitados que nos van a compartir algunos de esos detalles, esas características que hacen que hoy estemos viviendo un campus distinto, un campus reimaginado, algo que nunca antes habíamos visto y que realmente está diseñado para que todos, todos, todos, podamos aprovechar de mucha información, muchos contenidos, muchos conferencistas de todas partes del mundo que nos van a compartir todo su amor por la tecnología. Y me va a acompañar en la mañana de hoy para todos los que ustedes que nos ven en Colombia y en muchas partes del mundo, alguien muy especial, un colega y amigo de la casa, Mauricio Jaramillo. Mauricio es el director de Impacto TIC, medio aliado de Campus Party. Mauricio ¿Qué tal? Yo ya tengo la camiseta puesta, bienvenida. Iván, yo la tengo en espíritu y con mucha emoción porque hoy se lanza Campus Party Colombia 2020, eh, segunda edición consecutiva después del retorno que tuvo Campus Party en 2019. Y lo mejor de todo es que en estos tiempos de pandemia en, lo que, en los que muchas cosas se han frenado, Campus Party al contrario aceleró. Este año la edición de Colombia se integra con la edición global y esto va a ser algo eh, muy especial para todos, para los apasionados por la tecnología, por la ciencia, por la innovación. Así que desde Follow y desde Impacto TIG estamos aquí felices de, de, de hacer este lanzamiento y vamos a dar paso ahora sí a nuestros eh, invitados más especiales. Claro que sí, porque finalmente nosotros vamos a servir aquí de enlace, pero los que van a hablar y nos van a contar de esas cosas súper interesantes y maravillosas que tiene este Campus Party 2020 son nuestros invitados. Y ahí está el primero, Paco Ragajiles. Hola, Paco, bienvenido. Él es representante de Campus Party Global. ¿Cómo estás? ¿Desde dónde nos saludas? Bueno, saludo desde Madrid. Espero que me escuchéis bien y muy feliz de estar aquí en este lanzamiento de algo que es un sueño para todos y es una edición digital en medio de la pandemia y además a nivel mundial con ediciones simultáneas en 31 países, que es todo un desafío. Gracias por invitarme. Paco. Eh, Paco, muéstranos, muéstranos tu camiseta, camiseta. a ver, dime. Esta es la versión sí, 2020. Excelente, Paco. excelente, porque todos estamos súper emocionados de cómo va a ser este Campus Party. Cuando nació en, en tu cabeza la idea de hacer un Campus Party hace muchos años, eh, pues fue algo local con una visión ya internacional global. Este año Campus es global, más global que nunca. ¿Cómo, cuál, ¿Cuál es yeah. la expectativa de lo que va a pasar este año? Yo creo que ha pasado lo mismo que pasó hace 23 años, cuando la primera vez que Imaginamos Campus Party, jamás imaginamos algo que se esparciera fuera de España. No pensamos más allá de hacer una reunión de amigos apasionados por la tecnología, cuantos más mejor, con nuestros ordenadores, al estilo de cómo se reunían los apasionados por las motos, ¿no? por las Harleys, todos juntos. Luego creció y creció y creció. Pues ahora ha pasado lo mismo. En febrero, si queréis os cuento un poquito el origen de esta Campus Party digital. Allá por febrero, cuando empezamos a ver la posibilidad de que el virus se esparciera fuera de China y eso tal vez, fuera a impedir que se pudieran celebrar las ediciones presenciales de Campus Party, empezamos a pensar qué hacer y la primera idea que la lógica era decir, bueno, pues intentemos hacerlas en, en mismas fechas pero de una manera digital online, transformando los escenarios en streamings, mismos ponentes, mismos participantes, los campuseros somos geeks, para nosotros es fácil y, y los speakers son tecnológicos. Luego nos empezamos adap los... nos adaptamos a todo, Paco, ¿cierto? Claro, ¿sí es importante es un, momento en cualquier lugar. Donde sea. es un momento en el cual nosotros estamos más preparados para la parte digital porque ya nacimos así. Bueno, total, esa fue la primera idea. Empezamos a coordinar con los países, empezamos a pensar en hacer cada edición en su mismo momento del tiempo, pero cada una en su fecha. Y luego surgió la idea de coordinarlas todas. ¿Por qué no hacerlas todas a la vez? Que fue un aporte de, de Carlos coza nuestro CEO, hoy. qué no las hacemos todas a la vez. Y ese fue un punto de partida muy importante. Fue una chispa que prendió donde estamos ahora. Al final, eh, no van a ser solo los 12 países que iban a tener Campus Party este año, sino son 31 países, cada uno con sus cientos de horas de speakers locales, más un escenario global con speakers internacionales maravillosos, más la Call for Ideas para reiniciar el mundo. Llamamiento universal, más las donaciones para Médicos sin Fronteras, con todo lo que vais a contar, que no quiero anticiparme, y que hace de esta edición algo maravilloso. Por lo tanto, no solo no nos vamos a morir, sino que estamos haciendo algo que va a traer más contenido, más diversión, más formación a la comunidad campusera a nivel mundial. Bueno, qué, qué interesante y saludamos a todos los que se están conectando a todas las plataformas desde las cuales estamos transmitiendo este lanzamiento de Campus Pari eh, 2020, que no es solo local, que no es solo Colombia, es global, como bien lo menciona Paco. Y les recordamos a todos, el hashtag que estamos utilizando para este Campus Pari es numeral CPCO9. Numeral lo repito, CPCO9, para que todos ustedes eh, escriban sus comentarios y planteen algunas inquietudes con respecto a lo que va a suceder en esta edición digital de Campus Party 2020. Paco, eh, con, con todo esto de la pandemia se, se están empezando a acuñar muchas frases. El gran confinamiento como el pueblo Económico Mundial está llamando esta época, nueva normalidad, mundo post-COVID. Bueno, Campus Party habla de... Eh, reboot reboot the world, reiniciar el mundo ¿Cuál es esa, ese significado de esa frase? Bueno, ese fue uno de los primeros conceptos que, que desarrollamos para esta campus party ¿no? Teníamos que poner alguna cosa que fuese más allá del de evento Y que lo refundase, por, por decirlo de alguna manera Voy a compartiros una imagen, si puedo hacerlo, que creo que sí Vamos a testar, a ver si conseguís verlo esto que acabo de compartir lo podéis poner en la pantalla. Eh, el concepto era, tenemos que... Ay, ahí se nos congeló, Paco. En Campus Party, que somos un evento de tecnología, siempre estamos llamando, siempre habíamos llamado a nuestros escenarios por nombres relacionados con la tecnología. Escenario desarrolladores, escenario diseñadores, software libre, bla, bla, bla. Pero la tecnología por sí misma no es nada. La tecnología tiene que estar aplicada a algún área de la sociedad. Entonces, esta vez hemos puesto nombres relacionados, Nombres inspiradores y temáticas relacionadas con áreas de la sociedad. No es que el evento no vaya a ser de tecnología, pues claro, pero la tecnología aplicada al empleo, a la economía, a la sanidad, a la ciencia, a la educación, a todas las áreas que veis aquí debajo... En, en los seis streamings que, que vamos a tener a nivel global. Luego cada país tiene sus peculiaridades, se puede poner sus propias cosas locales. Y sí, nuestra frase fue, pensamos que había que, es un momento de reinicio, es un momento de reinicio de la naturaleza, de la economía, de casi de todo. Entonces, ¿por qué no aportar nuestras ideas para reiniciar el, el mundo? Y por eso creamos este concepto de Reboot the World y lo hemos metido muy intensamente en el ADN de de Campus Party, no solo de esta edición, sino que va a ser largo recorrido de ahora ya hacia adelante. Paco, un, tú mencionas algo interesante y es cómo se vinculan todos estos países a esta edición digital. Eso quiere decir que cualquier persona en cualquier parte del mundo puede acceder al contenido que desee. Es decir, no hay límite para conocimiento y para lo que podamos acceder de contenido en este Campus Party. Para nada, para nada. Todo está abierto y es gratuito para que cualquier persona, cualquier campusero de cualquier país del mundo pueda entrar en la web y pueda saltar a la edición que quiera. De hecho, voy a volver a compartiros mi pantalla cómo mola esto. De verdad que está muy chulo. Hay que, hay que confirmarlo que ha quedado la plataforma preciosa. Mirad, esta es la web que estábamos lanzando y uno puede venirse aquí al selector y ahí tienes todos los países y puedes decir, oh, me interesa mucho ver, ¿qué están haciendo en Brasilia, en la campus de Brasilia? Y te vas a la edición de Brasilia, entras y ves todo el contenido en tiempo real de lo que sucede en Brasilia y posteriormente vas a poder verlo en, en on demand y disfrutar de todo lo que no fuiste capaz de ver. Porque 150 streaming simultáneos es imposible, no, no creo que podamos. Paco, me pareció interesante ese mapa que mostrabas y es la gran participación de Latinoamérica en sí. esos campus par y aportamos gran parte de ese contenido, ¿no? Porcentaje muy alto. Yo diría que el 35 o 40% del planeta viene de, de la parte de Latinoamérica. Nacimos en España, crecimos en Latinoamérica y era normal que tengamos más ediciones. Pero tener Singapur, tener Australia, tal vez Corea, Uno está cerrado, pero tal vez Corea pues también mola, ¿no? Está bien. Para los campuseros de corazón, Paco, no es necesario dar una agenda. Ahí vamos a estar. Y seguro bueno, muchos de los que están aquí conectados, no importa quién vaya a estar, allá estarán, estarán conectados. Los, pero estarán para los, que, para los que no son campuseros tan, tan, tan de corazón, están conociendo apenas, ¿qué es lo más recomendado o de todo lo que hay en, en todo el mundo y que la gente puede escoger en el mapa? ¿Qué recomendarías? ¿Dos o tres cosas que tú dices...? esto no se lo pueden perder mm. esa es Difícil, una pregunta no sé, no sé. es una pregunta complicada no a ver yo creo estoy buscando aquí en el ordenador si encuentro una cosa no me va a dar tiempo a encontrarla es una pena llegar lo <risa> tenido preparado eh, mira lo, lo primero es que van a encontrar a muchos campuseros del planeta entero colaborando con el evento y dándonos sus mmm, sus ideas, su participación, va a haber mucha interacción entre ellos. Estoy aquí intentando encontrar un vídeo que me hacía mucha ilusión poner... Ah, sí, lo tengo. Oh, oh, voy a ponerlo. Dejadme que os pongan. Lo primero es esto. Voy para allá. Quiero... No sé si va a salir con audio, espero que sí. Mirad, sí. esto es una comunidad de Brasil que nos mandó esto el otro día. ¡Guau! Wow. Pues eso, vais a encontrar muchos campuseros del mundo entero colaborando con sus ideas, con su energía, con sus... Gritos de guerra como ese. Paco, además que como las franjas horarias son distintas, tú estás hablando de Asia, estás hablando de Europa, América Latina. Entonces, mientras yo campusero, trasnochador, estoy aquí en eh, Europa, ya está amaneciendo. Entonces voy a poderme conectar y trabajar todo el tiempo. Va a ser una locura. Sí, vamos a tener que tomar mucho café colombiano del bueno para estar despiertos los tres días, pero luego también estará on demand. Cosas que recomiendo, estar muy atentos al escenario global porque van a haber personalidades muy importantes de la tecnología que nos van a traer su visión de cómo reiniciar el mundo. Van a estar los clásicos pioneros y los nuevos pioneros, los jóvenes. Ayer me hablaban de que estamos cerrando un panel con ch unas chicas de 15 años especializadas en criptomonedas que están haciendo cosas chulísimas a nivel mundial. Y tienen 15 años. Pues te vas a encontrar un pionero como Serf? o Tim Berners-Lee junto a una joven pionera de la nueva era. Entonces, eso es una cosa, las partes de entretenimiento, happiness que vamos a tener, no las voy a contar, pero que van a estar muy bien, y, y la interacción, la relación con los campuseros de, del mundo entero, salta de un país a otro, entra en los grupos que estén creando otros países de debate y colaboremos todos con las mejores ideas del mundo. Paco, increíble, Reboot the World. Es decir, vamos a rebotear, como reiniciar, vamos a, a reiniciar. reiniciar, a recomenzar, a hacer las cosas distintas y a darle mucha tecnología, mucha innovación y mucho emprendimiento a esto. Yo, por mi parte, estoy muy emocionado de todas las cosas que vamos a encontrar. Y, además, en Colombia nos en un momento muy especial porque, como lo decía Mauricio al comienzo, eh, vamos en una segunda edición consecutiva, volvimos el año pasado después de algunos años y tuvimos Campus Party el año pasado, hace, hace un año exactamente estábamos en las eh, puertas de abrir el Campus Party 2019, fue un momento muy especial, ¿cómo, cómo vivimos ese regreso a Colombia Paco? Ah, pues fue muy, muy emocionante. Eh, hacía mucho tiempo que queríamos volver a Colombia, había una situación muy compleja que conseguimos resolver gracias a Marlene y todo su equipo, a M. Romero, que trabajó muy duro para reverter una situación complicada que había quedado de herencias de del pasado de algunas cosas que no hicimos bien y que tuvimos que corregir. Y el año pasado fue como el despertar de la fuerza, ¿no? <risa> el renacer, y fue maravilloso. Increíble Y tú mencionas a alguien muy especial y a quien le vamos a dar entrada a esta transmisión y ella es Marlene Romero. Marlene es gerente de M. Romero, es la persona que le ha puesto alma, corazón, energía, todo su espíritu para que desde el año pasado volviéramos a tener un campus party en Colombia y que allá, como yo y como muchas personas, hubiéramos podido de nuevo disfrutar de esta fiesta de tecnología, Marlene. marlecita bienvenida a esta transmisión y qué alegría tener por segunda vez consecutiva en esta nueva era un campus party en Colombia. Hola Ivancito, hola Mauricio, eh, Paco, todos los que nos están acompañando, buenos días. Y bueno, como dice Paco, eh, estamos muy felices eh, de habernos subido en este barco con el global. Eh, no ha sido fácil, pero... Eh, creo que M. Romero está acostumbrado a los grandes retos eh, y el primero lo asumimos el año pasado cuando decidimos traer nuevamente Campus Parte a Colombia, eh, que lo hicimos con excelencia, dejamos un buen recordatorio y bueno, ahora es el nuevo reto de hacerlo en formato digital. Claro, y yo creo que Mauricio incluso se une a mi... Eh sentir a mi felicitación porque realmente lo que vimos el año pasado pese a, gran, a grandes dificultades que se presentan en todo este tipo de eventos logramos eh, desarrollar un campus muy muy bueno con mucha altura tuvimos muchos campuseros esa villa estuvo increíblemente movida jugando y desarrollando cosas hasta la madrugada Cuéntanos, eh, Marlene, ¿cómo va a ser este nuevo campus para la gente que está en Colombia y que se quiere vincular a las eh, transmisiones quizás de otras partes del mundo? Eh, bueno, vamos a tener un campus party como si estuvieran presencial, con una arena, eh, una villa, eh, lo único es que eh, los efectos de la pandemia nos obliga a que le llevemos al campusero el campus party a su casa y eso es lo que vamos a hacer, es para lo que estamos trabajando es para lo que cada uno de los directores de contenido está trabajando. Entonces, eh, si ustedes se dieron cuenta, Paco anunció cinco escenarios de contenido y como nosotros somos un poquito desobedientes, en Colombia vamos a tener siete. Eh, y uno más porque vamos a repetir el GovTech que el año pasado tuvo tan buena acogida, eh, pero tenemos uno adicional que hemos llamado Astronomía. Excelente, excelente. Entonces, vamos del 9 al 11 de julio, 9 al 11 de julio eh, vamos a tener las transmisiones y cómo va a ser esa, esa dinámica y que nos quisiera, eh, si nos quieres comentar un poco cómo va a ser esa estrategia de divulgación y cómo vamos a conocer y vamos a integrarnos a esta plataforma. Eh, bueno, nosotros vamos a trabajar sobre la plataforma que generó stream ya, es eh, genero Global eh, y vamos a estar por YouTube. Eh, por Facebook y por, eh, y por Twitter e Instagram. Eh, y cada persona puede ingresar a Colombia eh, y disfrutar o el contenido que tenemos en el escenario principal, que eh, va a tener unos horarios, unos horarios de acuerdo a la franja horaria en Europa eh, y los horarios, los horarios locales. Cada país maneja los contenidos de sus escenarios de acuerdo a, los, a las necesidades de su país. Eh, por eso es que nosotros iniciamos la jornada desde las 11 de la mañana Hasta las 11 de la noche el contenido académico Después tendremos una gran party Que es donde eh, estamos llevando el descanso a los campuseros a su habitación Fiesta eh, Iniciamos todos los torneos de videojuegos Fiesta Marlencita Fiesta, a fiesta. fiesta. la música es protagonista eh, Si ustedes vieron quienes llegaron a la transmisión de los videos que pasamos, eh, tenemos el gran orgullo de mostrarles nuestro soundtrack que hicimos el año pasado en Campus Party, como uno de los hackatones, la música, y si ustedes le ponen cuidado a la letra, eh, esa letra está muy acorde con la nueva normalidad a la que nos estamos enfrentando. Entonces, vive el futuro, es lo que decíamos en ese soundtrack, y eso es lo que queremos transmitir en este Campus Party. Marlencita, bueno, paréntesis, estamos transmitiendo en vivo desde nuestra plataforma digital de Campus Party, desde el sitio web, desde las redes sociales en Facebook, en Periscope, en YouTube. Así que muchos campuseros y no campuseros están conectados viéndonos y eh, enterándose de qué va a haber este año. Y ahí pregunto yo, ¿quiénes son los conferencistas eh, globales? Esa no la habría podido responder Paco, pero esos globales que, que tenemos... Para destacar, todos son destacables, pero los que más. Y eh, quién es de Colombia, así podemos mencionar de rapidez, Marlencita. Eh, pues, en Colombia eh, tenemos en cada uno de los escenarios, eh, digamos, en el Workfly, que es un tema que es de, de tanto interés en este momento, donde hablamos de empleo, economía y emprendimiento, vamos a tener, como siempre, un invitado charta. Entonces, en este momento vamos a invitar a, la, a, la, a uno de los argentinos que se llama Leon, Leonardo Way, es uno de los invitados. Super, super. Eh, en el escenario de Living Better estamos teniendo al investigador más joven de la UNESCO. Eh, en el escenario de Green Deal estamos trayendo gente muy importante desde el Pacto Global de Naciones Unidas. Eh, y en cada uno de los escenarios, eh, no quisiera cheviar a los directores que van a tener su propio webinar, eh, vamos a tener un keynote en cada escenario. En GovTech estamos invitando a la CAF, Carlos Santizo, que es una persona muy reconocida eh, por el, todo el tema que está llevando desde la CAF en el tema de GovTech. Interesante. Yo, si queréis, os puedo aportar algún nombre global más. Pero te eh, quedo Paco, por favor. Vale, mira, por, por ejemplo, vamos a tener al padre de la Open Innovation, que el wow. escritor afamado Don Tascop, recordaréis el, el libro Wikinomics, que para muchos es como una biblia uh -huh. de la innovación abierta. Pues, Don va a estar, el inventor de la web, Tim Berners-Lee, el inventor del uh -huh. protocolo TCP y P, Erf, eh, Edward, bueno, icono más nuevo Edward Snowden, eh, ponentes tan maravillosos como Michael Melamed, con un discurso que sale del corazón impresionante. Eh, personalidades tan colombianas, tan notables como el gran, si me va a pegar ahora con el subo al escenario, Diego Molano, y muchos más, y muchos más, ya no digo más nombres, pero vamos, que ya he dicho unos cuantos. ¿eh? Increíble, y Mar Marlencita, mencionabas algo importante, y es que vamos a tener una agenda de precampus, y vamos a ir todos los días en estas transmisiones contándoles a las personas que se vayan a conectar cómo va a ser cada uno de, de esos escenarios temáticos, que se van a repetir aquí y en otras partes y en otras transmisiones del mundo. Eh, más es menos... Lo que quisiera compartir, compartirte, Iván, es que eh, nuestro, nuestro contenido ha sido tan interesante que nuestros partners locales de, Latino, de Latinoamérica quieren retransmitir algunos de nuestros contenidos. Paco ha sido uno de los precursores para que eh, los otros países compartan nuestros contenidos. Eso nos tiene demasiados orgullosos y además nos obliga a hacer cada vez mejor la tarea. Muy bien, y en este lanzamiento importante, tú decías que eh, hicieron más allá de la tarea y dijeron, nos vamos a inventar siete escenarios, son cinco normal, eh, Paco dijo cinco, no, vamos a hacer siete y vamos a hacer un recorrido muy rápido por cada uno de ellos. Y nos cuentas muy rápidamente para antojar a la gente de lo que va a ser este Campus Party en esta edición digital. Bueno, entonces el primero es el de Work Live, eh, donde vamos a tratar todo el tema de economía, empleo, emprendimiento. Ahí tenemos unas tres grandes vertientes que hablamos de habilidades futuras, todo el tema de teletrabajo, herramientas para las startups y las Skylives. Eh, vamos a tener nuestras noches de networking, que el año pasado fueron maravillosas, este año creo que van a reír mucho más donde vamos a tener los empresarios que en medio de la pandemia han seguido adelante, llevan su arca a la otra orilla para poder inspirar a aquellos emprendedores eh, que están iniciando y ¿por qué no? también a las escarlas que ya de una forma eh, han trascendido algún, algún tiempo en su trabajo pero también van a tener un contenido muy inspirador el otro tema es el Green Deal eh, que sus grandes vertientes son la sostenibilidad ambiental lo social y lo económico, este escenario va a basar todos sus contenidos en los, en los objetivos de desarrollo sostenible eh, y vamos a tener dos grandes invitados, es el Instituto Distrital de Turismo, vamos a hacer un ideatón que lo, lo hemos llamado Ideas para pacientes eh, En este ideatón lo que vamos a mirar son todos los desafíos a los que se enfrenta la industria del turismo, cómo va a satisfacer las necesidades para este nuevo turista. Entonces lo que vamos a hacer es recoger todas estas ideas y con eh, herramientas de innovación abierta generar una gran conclusión de todas estas ideas que recojamos allí. El otro tema que vamos a tener allá es un acuerdo que hicimos con Pacto Global de Naciones Unidas, eh, que es un cadena escrito que reúne todas las empresas eh, y la academia y todos los interesados en... Eh, lograr eh, el, el desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible. Eh, vamos a tener a través de ellos unos conferencistas muy importantes que van a aclarar un poco más el tema en qué consisten los objetivos de desarrollo sostenible y cómo los países pueden involucrarlos para su desarrollo. El otro escenario es el de Living Better, eh, que sus vertientes son la salud y la ciencia. Y algo que yo sí quiero llamar la atención cuando hablaba con el equipo que está trabajando ese escenario es que la salud y la ciencia han estado presentes en toda nuestra vida, en toda la vida de la humanidad. Eh, algo que nosotros vemos tan lejano está en nuestra cotidianidad. Eh, nosotros pensamos que los que estudian ciencia eh, están muy alejados, son unos ñoños, eh, que el estudiar ciencia es solamente para unas personas especiales y no es cierto lo que buscamos en Campus Party es romper ese paradigma, es darnos contenidos inspiradores eh, a los campuseros, así como hubo contenidos para los grandes científicos, que nosotros cada uno, después de que se termine Campus Party, nos volvamos en un gran científico que va a aportar a esta nueva normalidad eh, y para el review de world. El otro escenario es eh, Joy the Life. bueno este es el escenario por excelencia de Campus Party, es el tema del entretenimiento digital, los e-sports, la creatividad eh, y el rol del escenario, pues siempre seguirán siendo los videojuegos, eh, viéndolo como una industria eh, en la creación de contenidos, desarrollo de nuevos videojuegos, eh, deportes electrónicos. Eh, vamos a tener un conversatorio que yo creo que los amantes del fútbol no se lo pueden perder. Eh, lo hemos titulado Un día el Dios del Fútbol Necesito ayuda no se lo pierdan eh, y la música por supuesto es un protagonista muy importante en campus parte y en este escenario es donde vamos a hacer el derroche de creatividad mirando la música también como una industria una industria que se está reinventando también eh, y no solamente la canción o el videoclip sino que va más allá de lo que podemos hacer en las plataformas digitales, eh, vamos a hacer una demostración con Sony Music. El otro escenario, eh, y no puede faltar el tema de ciudades inteligentes y educación, lo hemos llamado New Horizons, eh, y aquí lo que vamos a mirar es eh, cómo eh, la educación aporta al desarrollo de ciudades inteligentes, cómo esta nueva situación, esta nueva normalidad, ha obligado a cambiar la forma de aprender, a cambiar la forma de generar ...el aprendizaje, transmitir el conocimiento... Eh, ...y lo vamos a manejar desde varias perspectivas... ...una es la de STEAM, ciencia, tecnología y matemáticas... Eh. Eh, ...vamos a manejar muy fuerte el tema de los edutubers... Eh, ...antes como que no habían tenido como tanto impacto... ...pero hoy en día revisten una importancia eh, maravillosa... ...para transmitir el conocimiento desde una forma diferente... ...más cercana, más lúdica... Eh, ...para el que está al otro lado de la pantalla... Eh, y el tema de UTEF. Eh, vamos a tener contenidos para eh, aprender el uso de las herramientas digitales eh, y cómo hacer un mejor aprovechamiento de los contenidos remotos. El otro escenario que le el año pasado en Campus Party es el GoPay. Eh, y bueno, y la promesa es eh, For the People for the Future. Eh, y aquí lo que vamos a centrar son todos los contenidos en cómo fortalecemos la digitalización de los gobiernos eh, para mejorar la calidad de vida de los, eh, de los ciudadanos a través de la tecnología. Eh, vamos a hacer empezar el énfasis en analizar qué ha pasado, cómo la tecnología eh, aportó para la gestión de la pandemia eh, y cómo esta misma tecnología va a contribuir para el desarrollo económico del país. Eh, aquí pues, hay grandes actores: está el Ministerio TIC está el Departamento Nacional de Planación, los entes territoriales, la TAP, eh, los gremios, eh, mucho, mucho. la Comisión de, Educación de Comunicaciones, la ANE, acabamos de salir de eh, una subasta, entonces el tema de infraestructura obviamente que es obligado en este tema eh, para el desarrollo de ciudades inteligentes. Y el sí, último yo. tema... Ah, dale, dale, Mar, perdón. ...gastronomía... Pues ya me emocioné, entonces espérate. Okay. El último tema es el de astronomía, eh, que la verdad sí estamos felices, el equipo que ha estado trabajando en esto eh, lo ha hecho maravilloso y es lo que sí queremos es acercar eh, la astronomía a todos los mundos. Vamos a tener una sección de cómo la forma, cómo podemos... Transmitir el aprendizaje de los resultados de investigación en astronomía a aquellas personas con discapacidad. Eh, y con el Planetario eh, Distrital de Bogotá hemos eh, creado un programa que se llama, se llama Vive el Planetario, y ahí lo que tratamos es también a personas en edad temprana, a los niños, a los jóvenes, acercarles la astronomía y los eventos estelares, Allí van a aprender de astronomía y de física. Entonces, como ven, este es un contenido 72 horas, maravilloso, eh, que creo que cuando terminemos Campus Party eh, es, vamos a estar tan supremamente bien dotados de conocimiento eh, y de ver una nueva normalidad diferente que eh, vamos a llegar a la otra orilla en esta barca que nos montamos. Marlene, o sea, hay un súper invitado que está pidiendo pista, así que quiero hacerte una pregunta para que la respondas en un tuit de los antiguos, súper cortico. De todo eso que mencionaste, ¿qué quisieras que vieran desde todo el mundo? Rápido. Astronomía. Astronomía. Sí. Muy bien. A Paco medio lo corché con la pregunta de, de parecida, pero bueno, tú sí tenías la respuesta. Mauro, preparado. eres de las, el de las preguntas corchadoras este día. Sí, bueno. claro. Esto, esto libreteado no funciona. Y ahora damos paso a un invitado muy especial que fue ministro TIC, eh, ¿Sí? ha sido consultor internacional de políticas TIC, de inclusión, bueno, de muchos temas alrededor de la tecnología y la innovación. Y es uno de los culpables de que Campus Party Colombia haya regresado en 2019 y está? obviamente está apoyando muchísimo en 2020. Así que demos la entrada a Diego Molano. Hola Diego, bienvenido. Yo no me he dado cuenta que estaba despeinado. No, Esto Diego, es party, es uno, este es Campus Party. No. Estamos despeinados, digamos que ese es el, el traslado. Pues Campus Party. Diego. <risa> Diego que este me lo hizo mi hija de, de, que va a cumplir cuatro años. Hay <risa> cortada. Eh, Diego, eh, pues es uno de los culpables de que Campus haya regresado y este año, desde Ariandina, una institución educativa. Muy innovadora que apoyó el año pasado y este año es el gran aliado de Campus Party, así que bienvenido Diego. Y bueno, ¿por qué tanta fe y tanta confianza e interés en impulsar Campus Party Colombia? Bueno, la verdad es porque eh, vamos a meter un poco aquí más de, de, de, de números. Ayer eh, lanzamos en Suiza el estudio de competitividad de los países de IMD. Eh, y, y nos lanzamos yo, yo fui uno de los speakers de, de, del evento de lanzamiento eh, y, y qué encontramos eh, que, de, que los países que están liderando que están mejor preparados para eh, este nuevo mundo para este nuevo mundo pospandemia son los países que le están metiendo fuertemente a la tecnología nos uh -huh. desafortunadamente Colombia en ese ranking cayó cayó unos puestos eh, pero, pero en, en el estudio y en el debate que tuvimos ayer, encontramos varias cosas interesantísimas. Lo primero, eh, que el futuro eh, de, depende mucho, eh, obviamente, de, del tamaño de, de, de, las, de las economías. Entonces, obviamente, los países que, que están ganando aquí son países pequeños. Pero también, cuando uno empieza a, a mirar las cifras en detalle, las regiones y las ciudades, por eso, por eso tenemos que trabajar para que nuestras ciudades sean más eficientes, utilicen más tecnología, por eso eh, Campus Party tiene todo este tema de, de ciudades digitales. Eh, segundo punto importante, eh, eh, hay que cerrar las brechas, hay que cerrar las brechas, entonces uno ahí en ese reporte ve las brechas que hay y, y pues Colombia tiene eh, algunas brechas importantes, eh, la, la primera que tiene que ver con acceso y ahora lo estamos Estamos sufriendo eh, y, y, por ejemplo, pues en Colombia el número de hogares con fibra óptica pues todavía es muy bajito, no llega ni siquiera al 20% de los hogares colombianos con fibra óptica contra un Uruguay no, donde el 80% de los hogares tienen fibra óptica. Eh, entonces, pues tenemos que seguir trabajando en, en, en el cierre de esa brecha de infraestructura y, y aquí en Campus Party vamos a debatir y eso cómo se hace, todo esto que está haciendo el gobierno, la Agencia Nacional de del Espectro, el 5G, eso, eso, eso cómo, cómo se hace. Pero la siguiente brecha que hay, muy grande, es cómo usamos la tecnología. ¿no? Porque podamos que, sí, el 70% de los colombianos están conectados a Internet, pero ¿lo estamos usando bien? ¿Lo estamos usando bien? Entonces, eh, y uno pues se da cuenta que no lo estamos usando bien. Eh, la crisis ha ayudado, por ejemplo, si uno ve los, las cifras de Colombia, antes de la crisis, solo un 4% de los empleados teletrabajaban, no 100%, algunos ocasionalmente. Hoy se dio un salto ya al 25%, ¿no? Es decir, pues, solamente los profesores, por ejemplo, que antes iban a, a clase y hoy en día estén teletrabajando eh, eh, etcétera, etcétera. Entonces ya empezamos a usar la tecnología muchísimo mejor. Eh, el, el, el, la siguiente brecha, que ya la mencionó Marlene, tiene que ver con el gobierno digital. Y ahora viene una nueva tendencia de gobierno digital que le llamamos el GovTech. Y, y entonces tenemos pues todo un, un, un track de GovTech eh, liderado por la CAF, eh, que, que, que realmente pues lo que busca es que haya emprendedores que le hagan las cosas al gobierno. O sea, ya, estamos, ya sabemos que el gobierno por sí solo no lo puede hacer. Oiga, pues planteamos al mundo del emprendimiento al gobierno. Eh, la siguiente brecha tiene que ver con, con la transformación digital de los negocios. ¿sí? Y eso, eso es gravísima Esa brecha es muy, muy grande, eh, eh, mucho más grande que las anteriores. Y entonces, pues aquí también tenemos que en Campus Party vamos a discutir cómo se hace esa transformación digital de los diferentes negocios y el rol de todos estos nuevos ecosistemas de FinTech, que está transformando el mundo financiero, de InsureTech, que está cambiando los seguros, de EdTech, que está cambiando la educación, de AgTech, que está cambiando la agricultura, de, de, de LegalTech, que está cambiando los, los, los servicios jurídicos, de, de, de HealthTech, que está cambiando los servicios de salud. Eh, de food and tech que está cambiando cómo la comida se produce y se distribuye sobre todo cómo le llega la comida a la gente entonces vamos a discutir y, y mucho con, con, con emprendedores eh, el tema ejemplos de eso talleres prácticos y eso es muy importante y, y por último la brecha más grande de todas que de acuerdo con el, el, el imd pues estamos casi en la cola es la de talento y por eso Aliandina está involucrada en este tema porque es la brecha más grande y tenemos que cerrarla tenemos que hacer que colombia tenga el talento para que eh, podamos afrontar esta nueva economía digital y estamos pues en la cola y la verdad es que muy poca gente se preocupa por eso muy poca gente se preocupa por por por, por realmente por la, o sea a, algunos se están preocupando por cerrar la primera brecha que tienen con infraestructura sí pero pero pero realmente oye no estamos preocupados ahora lo que encontramos en Ariandina es, es varias cosas. Lo primero, que, que hay que innovar en la educación. Por eso Ariandina está innovando. Por eso Ariandina, eh, eh, si ustedes ven, por ejemplo, cuando yo empecé como presidenta de Ariandina en el año 2015, tenemos 14 mil estudiantes y, y, y en estos años pues el número de estudiantes entrados a las universidades ha ido cayendo. Hoy con la pandemia, pues esperamos que para el próximo semestre haya una caída muy, muy grande. Pero mientras todos estaban cayendo, nosotros estábamos creciendo. Pasamos en total de una población con en to, todos los estudiantes, en, en, en, donde estamos pasamos de 14 mil estudiantes a 57 mil. Y eso es porque, porque nos estamos preocupados, estamos preocupados por hacer una educación que efectivamente esté acorde a este nuevo mundo que la gente que pasa por Oriandina sea gente que esté preparada para esta cuarta revolución industrial, no solo por los programas formales, sino también por, por, por programas alternativos que estamos generando a través de un nuevo esquema que lo llamamos la Universidad del Futuro. Entonces, por eso Oriandina está en este proyecto, porque aquí se conecta con la gente, aquí se conecta con las problemáticas del país, aquí eh, se conecta también en, en, en el tema de educación, de cómo educamos y por eso nuestros estudiantes, nuestros profesores activan, participan activamente eh, en, en Campus Party y además se conectan con esa nueva realidad. El mundo tecnológico de hoy es totalmente diferente al mundo tecnológico de hace un año, de hace un año, es totalmente diferente. Y, ese, y, y si vamos dos y tres años es totalmente diferente. Tenemos que tener esa habilidad de adaptarnos y por eso hay que estar en eventos como Campus Party. Diego, eh, se mencionaba esa brecha de talento, pero bueno, antes de eso voy a recordarle a todos los que nos ven que estamos transmitiendo desde la plataforma eh, oficial de Campus Party, desde redes sociales, estamos en Twitter, estamos en Periscope, estamos en Facebook también, eh, estamos a través de nuestro sitio web y que por favor no olviden hacer sus comentarios en nuestro hashtag CPCO9CampusParty. Campus Party, CPCO 9. Y lo que iba a mencionar es que en esa brecha de talento que mencionamos, eh, que es una de las más eh, sensibles, creo que Campus Party en este modelo digital viene a responder mucho a eso. Estamos poniendo una plataforma de conocimiento gratuito para muchos jóvenes, para muchas personas que simplemente con su conexión a internet pueden ingresar y pueden aprender de muchas cosas. No estamos eh, poniendo el conocimiento al uso exclusivo de algunos, sino democratizándolo, realmente dándole mucho acceso a las personas. Sí, es así. Es, es, es una forma de que la gente tenga más oportunidades de conectarse. Y aquí el, el tema cuando uno se, pre, se, se pregunta eh, qué debe hacer, qué va a hacer el gobierno, qué va a hacer las empresas, se da cuenta que que nosotros en Colombia estamos realmente muy mal acostumbrados y le, siempre le echamos la culpa al gobierno, que el papá gobierno haga, que haga, ¿no? Resulta que eh, las discusiones que hemos tenido internacionalmente nos damos cuenta que eso no es un tema del gobierno, eso es un tema de nosotros, y somos nosotros como individuos los que nos tenemos que eh, transformar, ¿sí? eh, eh, nosotros somos los que tenemos que prepararnos, y Iván lo dice clarísimo, las herramientas, las herramientas ya están ahí disponibles, y cosas como Campus Party, inclusive gratis. Ni siquiera hay que pagar por ellas. Hay que solo estar ahí. Entonces, es responsabilidad nuestra transformarnos, prepararnos para este, este nuevo mundo. Esto no es que venga el papá gobierno y, y entonces ah, ese ministro no hizo nada, ese ministro no es el que no, ese presidente no es que... no... No, eso, eso, eso... Esa es la vieja forma de ver la cosa. Aquí ya no tenemos excusa. Nosotros tenemos todo para transformarnos nosotros mismos. Es verdad, es verdad que hay que hay, hay, hay gente que todavía no tiene acceso, o que tiene acceso restringido y hay que ayudarles a que lo tengan. Pero el que ya lo tiene, que es ya más del 70% de los colombianos, no tienen excusa. No tienen excusa porque las herramientas están ahí disponibles. ¿No? Yo el otro día hablaba con Mark Zuckerberg y, y, y comparaba la vida de Mark Zuckerberg con la gente que creaba cosas en los 70s o en los 80s. Yo cuando estudié ingeniería electrónica en Bogotá, envidiábamos a los alemanes y a los de MIT, porque ellos tenían unos laboratorios sofisticadísimos que nosotros no teníamos en Bogotá. ¿sí? Entonces teníamos esa barrera, no podemos hacer lo mismo que, te, que hacían ellos, porque, porque teníamos esa barrera. ¿sí? Hoy en día uno le preguntan a Marcel señor, usted cómo se convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo, con lo mismo que, más de, que la gran mayoría de jóvenes colombianos tienen, con una conexión a Internet y un computador, y, con las, y, con el, y, con, y pues obviamente pues preparándose para eso. Con Esas barreras terminaron. Entonces ya, ya, ya no hay excusa. Y uno no, ve maravillosos colombianos que, que están montando emprendimiento, que están siendo súper exitosos ¿sí? y que empezaron desde ceros. Eh, eh, y, y, y, pero aquí el tema no, no, no, es para, no es para crear empresas, no, es para transformar, sean cosas pequeñas, para conseguir mejores empleos, para, para conseguir. Eh, eh, eh, eh, digamos, a hacer cosas más divertidas para, para, para hacer todo. Pero aquí el tema no está en que el papá gobierno nos lo dé, aquí el tema está en que nosotros mismos tenemos que hacerlo. Además que nos tomen un momento bastante especial con eh, la gente en su casa, muy conectados, cada vez más conscientes de que debemos aprender, ser eh, en gran medida autodidactas, ¿no? Es decir, es aprovechar todas esas alternativas que nos dan mucho, se habla por lo general que hay muchas oportunidades afuera, hay mucho contenido, pero la gente no lo aprovecha. Entonces, es, es, es, un, es como un momento para presionar y para motivar a la gente. Claro, exactamente. mire ustedes son ejemplos claros de que han podido sacarlo. Ustedes que han trabajado, ustedes dos periodistas que han trabajado en grandes casas, en, en, en, en, en sitios muy, muy grandes, ahora son emprendedores. ¿Están mejor o peor que trabajando como ustedes en un momento, para, ustedes los dos que trabajan para el tiempo, por ejemplo, ¿no? Los dos que trabajan para el tiempo, para estas grandes casas. Hoy ustedes como emprendedores, ¿están mejor o peor? Eh, estamos bien, yo creo que Así estoy muy que dice, feliz en este momento. Mucho trabajo, obviamente ¿Claro? con unas incertidumbres que, que, le, que un empleo quita, pero no cambiamos no, no, no, esta no, no, no. No. No. Perdón, usted está equivocado aquí, Jaramillo. Señor, <risa> regáñeme empleado de una corporación que ser emprendedor. Si es que usted lo vota de la corporación también, sí. Por eso hay que prepararse. Y de los medios. Para este nuevo sí. Mundo, sí. Hay que prepararse para ser freelancer. Hay que prepararse para ser emprendedor. Y justamente eso es lo que hacemos en Ariandina. Pero no es, no, no, nosotros no preparamos al que hace programación también, pero es a la enfermera que sale preparada para este nuevo mundo, al optometrista que sale preparado para este nuevo mundo, al administrador, al abogado, a todos los profesionales que salen preparados para este nuevo mundo. Esto no es únicamente de, de, de programar gente que sepa eh, eh, programar. Es, es, es como ustedes, los periodistas que entienden este nuevo mundo. Y ustedes ven, por ejemplo, hoy la crisis de los medios. ¿Por qué? Porque por no han sabido eh, eh, adaptarse a este nuevo mundo. Diego, bueno, Hemos, Ariandina va a tener el logo gigante en todas partes de Campus Party, pero ¿qué van a hacer en concreto? ¿Qué actividades van a liderar? ¿Qué va a poder hacer la gente la interacción con Ariandina durante Campus Party Colombia? Bueno, digamos que vamos a hacer varias cosas. Un, uso, un debate sobre pues, la educación. Obviamente estamos en educación. Hay que debatir cuál es la educación que necesitamos, cuáles son los formatos que necesitamos, pero sobre todo vamos a hacer un, un lanzamiento de un nuevo modelo de educación que necesitamos, pero sobre todo para la gente de bajos recursos. Sí, gente que, que, que no tiene dinero para ir a una universidad a, a, a pagar y sobre todo estar amarrado cinco años o cuatro años de pagar una matrícula, sino un, un, un formato de educación para la gente que no tiene recursos, pero que al final del día quiere estudiar, pero sobre todo quiere progresar en la vida, quiere tener, tiene tener más oportunidades laborales, quiere tener más oportunidades también para, para, para transformar su vida, su familia, su comunidad. Pues vamos a estar haciendo eso, pero también vamos a estar pues, interactuando con las diferentes áreas de Neandina en todas las, en todas las mesas, en todos los talleres porque pues, tenemos gente que va a estar en Colombia, de nuestro campus, de, de la Universidad de Bogotá, de Pereira, de Valledupar, también nuestra gente de Panamá, de la gente de Costa Rica, tenemos campus en Panamá y en Costa Rica, entonces pues, pues toda la gente va a estar conectada, eh, participando activamente, eh, aportando... Eh, eh, lo, lo que sabe, aportando experiencias, pero también aprendiendo de los otros. Aquí, pues, Marlene y Paco han insistido mucho en los speakers y en la página Sí, eso es importante. Yo he sí, sido speaker de Campus Party desde el año, Paco me corrige, creo que el año 2005. He sido speaker de Campus Party desde, desde, desde esas épocas, de diferentes Campus Party. Estaban muchos Campus Party por alrededor del mundo, eh, eh, pero a, a, a, a mí, pues, claro, es importante escucharlos, hay ideas buenas, pero lo divertido realmente es sentarse con los equipos a trabajar, a, sí, pues. a, a, a hacer cosas. Yo siempre pues eh, llego con problemas tecnológicos que me ayudan a resolverlos allá. O, o, y Yo voy llegar a este campus parte con muchos retos que tengo de, de cómo solucionar problemas eh, eh, tecnológicos, de cómo innovar, de cómo generar nuevos productos, entonces pues eh, eh, lo, lo más rico, lo que más me divierte a mí en Campus Party es justamente el encontrarme con la gente, pero sobre todo en este ambiente de buena gente, ¿sí?, de buena gente, la gente es abierta, la gente colabora, apoya, la gente no tiene barreras, ni se pone máscaras, ni, ni, ni todo el mundo está listo a contribuir, a ayudar, a solucionar problemas, es, es, es, es, es realmente el modelo de ciudadano que necesitamos en un país como Colombia de gente que esté dispuesta a, a dejar de ser apático y pasar a ser parte de la acción del ayudar, a los otros. Y eso, eso es realmente lo que, lo que pasa dentro de Campus Party y lo que yo más disfruto y lo que eh, eh, me parece que es eh, parte del gran valor que tiene Campus Party. La gente cree que además que esto es para la gente joven, no, no, no, esto también es para todos. Si usted es directivo de una empresa, métese a Campus Party y entienda cómo está, qué está pasando en el mundo. Si usted es un profesor de una universidad que, que ahora le ha tocado usar la tecnología, métese a Campus Party porque ahí va a poder ver eh, más cosas. Si usted es eh, el director del tiempo, no, hay que decirle a Pombo, oiga, señor Pombo, venga y entrese aquí qué es lo que está pasando con este nuevo mundo, porque es la, es la forma de, de, de, de que usted se... se se entere lo que está pasando. Si usted inclusive es, es eh, un gran industrial o un banquero, también métase aquí. Interesante además porque es una oportunidad para personas en cualquier parte del mundo. He visto mensajes, ahorita había uno reciente desde su tierra, Diego, desde Boyacá, eh, se conectaban desde Brasil, Estamos, hemos recibido mensajes desde Venezuela, desde Barranquilla, de otras partes del mundo realmente conectados con esta nueva edición de Campus Party. Mauro, la pregunta corchadora para Diego. Eh, no, no, no, no es corchadora. Simplemente, <risa> no, eh, esto que dice Diego es clave y es eh, esta disrupción biológica que nos aceleró la disrupción digital, nos obliga a todos a transformarnos, a los que se creían nativos digitales y se dieron cuenta de que eran de pronto nativos en redes, pero que les costó mucho educarse en línea. Eh, a los empresarios, a los de gobierno, a todos nos toca movernos y el que se transformó hace un tiempo, seguirse transformando porque esto va muy rápido. Diego, eh, pregunta eh, final, no porque todavía nos queda tiempo, pero eh, el eslogan de este año de Campus Party es Reboot the World, reiniciar el mundo. Eh, ¿Qué podemos decir si hablamos en concreto de educación? ¿Qué es lo que están ustedes percibiendo de reiniciar la educación? La, la, la educación pasa lo mismo que pasa con muchos sectores, y es que este, esto es lo, que ha, lo que ha hecho es acelerar una cosa que ya venía pasando O sea, la crisis de la educación superior ya venía pasando Y ustedes ven el número sí, de estudiantes nuevos que entraron a las universidades privadas en Colombia el año pasado cayó como 10%. El antepasado cayó como 8%. El anterior cayó como 7%. O sea, ya, ya, ya, y, y, ya, ya, ya. Es que la gente dice, ¿yo para qué voy a la universidad? ¿Sí? No, ¿por qué voy a esa vieja universidad que tiene una metodología de hace más de 100 años? Hay que tener una nueva educación, hay que tener unos nuevos modelos educativos. Y entonces, pues, hay que, hay que, eh, hay que, hay que sacarle jugo a, a la tecnología, hay que aprovechar esta herramienta. ¿no? Afortunadamente, nos cogió la pandemia en el año 2020 y no en el año 2010 si no hubiera sido hace 10 años esta pandemia. En Colombia solo teníamos 2 millones de líneas de internet y, y, y pues no, no había velocidad suficiente. Afortunadamente nos cogió hoy y tenemos ya el 70% de la gente conectada, ¿no? Y pudimos hacer, pudimos, digamos que medio, pues pues aguantar sobre todo los negocios y, los, y mucho empleo aguantó gracias a la tecnología, toda esa cantidad de teletrabajadores. Entonces, afortunadamente viene hoy el tema, pero el tema no es hoy, el tema es ¿y mañana qué? ¿Cierto? Entonces, y, y, y el mañana definitivamente está dominado por el mundo tecnológico. Pero el mundo tecnológico no es todo. La tecnología son unos cierres. Pues. Aquí lo importante es que nosotros tengamos las habilidades para utilizar la tecnología. Ya de que, es de que, de que de que tengamos las habilidades blandas y las habilidades duras para hacerlo, pero por el tema de, de, de que entendamos las metodologías eh, Agile, que, que podemos trabajar en ambientes Agile, eh, de que tengamos, tengamos empatía, de que tengamos una cosa que promovemos muchísimo en área andina, es todo el tema del humanismo digital. ¿no? Es decir, aquí en esta pelea entre los robots y el ser humano, ¿quién va a ganar? Pues nosotros creemos bueno. que es el ser humano. Pero pues el ser humano tiene que prepararse porque tiene que volver a lo básico y es el tema humano, al tema humano, pero con las habilidades para ser exitoso en este mundo digital. Por eso Campus Party será el escenario perfecto para enterarnos qué está pasando y para meternos, para lanzarnos a la piscina de ese mundo, de ese nuevo mundo digital. Tenemos todavía una oportunidad de salir campeones de esta revolución si nuestra gente se prepara. Increíble, pues muchísimas gracias, eh, Diego, por eh, ese mensaje que nos deja a todos de conectividad, de que debemos estar enlazados con este conocimiento, con esta nueva manera de hacer las cosas, eh, con esta nueva dinámica que nos ha representado estar a todos desde casa conectados, aprendiendo, porque definitivamente este Campus Party lo que nos deja es una plataforma muy grande de conocimiento. Muchas gracias a Diego Molano, quien ahora eh, desde el lado de la consultoría internacional, desde el lado de la educación y siendo exministro TIC, nos deja muchísimas enseñanzas. Vamos a tener una rifa en pocos segundos. Así que, bueno, y ahí está Diego. Muchísimas gracias y le damos una despedida. Bueno, muy, muy especial, muchas gracias. gracias. Y nos veremos en 20 días ya en Campus Party. Buenísimo. Claro que sí, Mauro. Iván, eh, vamos a tener para usted. Bueno, nos dicen por aquí que ya hay 272 personas conectadas en Periscope, en YouTube, en Facebook, en la plataforma, en el sitio web, en todas partes. Que nos eh, hagan preguntas pregunta para usted. Para usted. ¿No? Con el ¿Cómo? hashtag. Que nos hagan preguntas ¿Cómo? con el hashtag CPCO9. Nueve, que es la edición en Colombia. ¿Cuántas veces o cuánto pagó usted alguna vez para ser campusero en la villa? No, debo decir que he sido afortunado y gracias. Es gratis, Iván. Pero bueno, pues ha sido un iba, iba, iba a trabajar por el pues, por el periodista, hacer cubriendo. Siempre estuvimos sí. cubriendo, pero ese era un privilegio que teníamos nosotros. Este año es un privilegio para todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque va a ser gratis. Definitivamente, yo creo que eh, lo que mencioné en algún momento y también se lo planteé a, a Diego Molano es... Esa democratización de la, del contenido de la información me parece eh, muy bonito ese planteamiento que nos trae Campus en este momento porque muchas empresas y muchas instituciones han puesto y han cedido mucho de su parte, recursos, esfuerzo, mano de obra para poner a disposición de miles de personas y millones de personas y campuseros que se van a conectar en todo el mundo para tener toda esta plataforma. A mí me parece maravilloso y además porque no va a costar ni un solo peso. De la conexión vamos a poder ver a los conferencistas. Todo lo que mencionó Paco, lo que mencionó Marlene, lo que mencionó Diego, va a estar a la, al alcance de todos. No hay, no hay diferencias, no están los premium. Tal vez en el mundo futuro, cuando vuelva a haber una villa física, pueda que no sea gratuito, pero este año es un privilegio para todos. Sí, Así que es. Me llamó la atención lo que dijeron Marlene y Paco, el contenido de Colombia destacadísimo realmente y yo creo que por eso vamos a hacer un énfasis en estos días de precampus, los que vienen de mañana en adelante antes de campus, porque los directores de contenido de Campus y Colombia se han puesto la camiseta realmente para darnos muchísimo contenido y para que realmente disfrutemos de una edición digital de campus completamente diferente, reiniciada reinicio de campus muy bien eh, nos dicen que ya iván usted tiene una misión y es hablar de una rifa bueno sí. yo ya les había mencionado vamos a tener una rifa eh, usted tiene la pregunta yo no me voy a encargar de eso porque usted es el corchador de las preguntas en esta transmisión y vamos vamos a plantear la rifa en este momento vamos con un, un nuevo invitado porque ya vamos eh, a, a ya lo tenemos acá conectado Mauro, plantee la pregunta y después de esta entrevista, vamos y entregamos el premio. Parece. Listo, eh, fracasé con mis, mi plan de corchar a Marlene y a Diego, Ellos a Paco sí lo alcancé a corchar, lo cogí más de sorpresa, pero eh, una pregunta sencilla, eh, Paco mencionó al autor de Wikinomics que va a estar en, en Campus Party Global, ¿quién es el autor de Wikinomics? súper fácil y ¿quién gana el que primero responda? Sí, yo creo que es que el que primero responda en cualquiera de las plataformas en las cuales tenemos habilitados contenidos, YouTube, Facebook, eh, Twitter y demás. Ahí nuestros amigos de redes sociales nos van a ayudar con esa con esa selección. Importante una pregunta que acabé de ver, ¿dónde tengo que registrarme? Por lo general me registro, ¿dónde me registro? Bueno, en el sitio web de Campus Party Colombia colombia.campus-pari.org. Lo vamos a poner en algunos eh, segundos aquí para que todos se conecten y se registren. Por supuesto, necesitamos registro. Y en esta edición, eh, en esta presentación y lanzamiento de Campus Pari Digital 2020, pues, importante traer aquí para charlar a otras personas que están muy involucradas y están haciendo un aporte grande en esta edición. ¿Cierto, Mauro? Bueno, ya llegaron, los estábamos esperando desde hace un buen rato, pero es Ignacio Gaitán, presidente de Impulsa, una de las entidades del gobierno que están en esta época de pandemia en la que todo el mundo anda de, habla de crisis y de dificultades. Bueno, aceleraron también la marcha y están haciendo muchas cosas. ¿Y eh, quién más tenemos de invitado? No, pues yo creo que comencemos con Ignacio. Y, y démosle pues la bienvenida, la bienvenida. Bueno, y guardemos la expectativa de nuestro último invitado que ya está llegando. Por favor, por favor. lo ¿Listo entonces. Invitamos. Ignacio, a la una. Sí, es, estoy. Ignacio. feliz de verlos. ¿Cómo están? <risa> Hola, bienvenido. Iván ¿Cómo, ¿cómo está? Bien, Iván, ¿y tú? Mauro, nos tocó volvernos a ver, hermano. Otra vez, y con el sí. otro invitado que ya nos viene nos hace 15 segundos de impacto TIC, pero este es otro tema, así que... Sí, sí, menos mal, no sea... mal pero no, esto es un tema que yo adoro eh, y la verdad, muchas gracias por invitarme, estaba viendo con atención a Dieguito eh, y yo no puedo compartir más el concepto de que nos cogió, ahí estaba viendo varios de los comentarios en la pantalla y yo estoy de acuerdo que esto nos cogió en un buen momento, por, por increíble que parezca, eh, eh, yo que como ahora en otro escenario lo hemos hablado y lo compartimos muchas veces por redes eh, nos seguimos mutuamente, Somos, yo tengo un seguidor que es muy buenísimo, yo tengo un seguidor que es Nacho, y, y, y es un poco la reflexión de que creo que era un país que habla, habla con más tranquilidad del tema digital, creo que la aproximación a lo digital es más importante, y voy a decirlo abiertamente, el Campus París desde su nacimiento hoy ha sido unos grandes ejes para que el país se, eh, se involucre más en esta clase de conversaciones, de la mano de Colombia 4.0, o, o eres fe o lo que hacen las aceleradoras como Ventus en su momento. Yo creo que todo ese ecosistema, esta clase de espacios, cada uno con entregas diferentes, con, con acciones diferentes, eh, pero creo que todos, todos estos, eh, estos momentos, lo tengo que decir sin lío, son los que han ayudado a que el país transforme sus conversaciones. Yo soy un enamorado de la mentalidad y de la cultura, y creo que si uno cambia las conversaciones, cambia la, al cambiar la cultura, ya empieza a aterrizar. El otro día estaba mirando una conferencia que me invitó a Inalde cuál era el obstáculo más importante para que las empresas se apropien de digi temas digitales y tiene que ver con la decisión del gerente. Si el gerente cree, pues la empresa empieza a apropiar tecnología, Eso. si no, baila, como dice mi hijo Matías. Y yo creo que Campus Paris es una de las grandes acciones donde no solo por no dormir o por dormir mucho o porque este año la rompieron, de verdad, tengo que decirlo, y estoy de acuerdo, Iván, el contenido es impresionante porque se va a pasar por temas tan básicos y tan importantes como... Eh, eh, eh, entender qué pasó con el IP y por qué generó eh, la transformación que generó o por pasar por Linux o pasar por lo que van a hacer y creo que el tener incluso esas conversaciones son los que hace un país un país se transforme hace media hora estaba hablando con el embajador de Israel en Colombia haremos un gran anuncio en los próximos días un anuncio gran anuncio con mayúscula Mauricio uh -huh. y y, y un punto hablando con, con el embajador decía uno, hoy uno habla con Israel, con el ecosistema Israel, con Colombia de manera fluida y casi, yo todos los domingos tengo reunión con el ecosistema Israel, por ejemplo. Entonces yo creo que Campus Paris, sí tengo que decirlo, es un actor determinante para lo que Diego decía ahora, es que si uno genera esta clase de espacios, el país cambia conversaciones. Y eso tengo que decir porque tiene un valor que de pronto la gente no observa, pero lo que ha hecho que Colombia se destaque en la región hoy como un país que apropia digitalmente a los ciudadanos. Ignacio, además que no hablamos solo de un escenario eh, en el cual se dedica a los niños tech, sino que ha evolucionado, realmente se ha, ha cambiado esa manera de ser para, para involucrar muchísimos temas. Eh, Marlene nos mencionaba que tenemos astronomía, que tenemos el tema de ciencia que es muy fuerte, el tema sostenible <risa> medio ambiente. Hoy el tema de emprendimiento es transversal a todos esos eh, temas que estamos tratando en Campus Pari. De hecho, Ivancho, eh, una cosa que quería comentar, porque pues no, no, no me voy a extender, ya me van a ver allá en la programación eh, como conferencista, pero de hecho hemos tomado el escenario de Campus Party para hacer la final de nuestro, de nuestro capítulo de Colombia, la Copa Mundial de Emprendimiento. Y fíjate que hicimos todas las evaluaciones y, y decidimos que era el mejor lugar Campus Party porque se volvió un lugar de eso, que tiene un espíritu emprendedor, más allá del tema tech, hoy apropia conocimiento, apropia eh, transversalidad, hoy... Ustedes se atreven a, a generar eh, eh, especialistas en muchas áreas y eso... A mí me encantan las conversaciones disruptivas. Uno para hablar de tecnología puede hablar de arte o, o puede hablar de historia o no, no necesariamente tiene que hablar de tecnología para, para meterse en temas de tecnología. Entonces haremos, la, eh, haremos en julio la, la, la, la, el pitch de los cinco finalistas. Eh, eh, para los que no saben, la Copa Mundial de Aprendimiento es una, una iniciativa del GEN con, con aliados como el Miss Global Forum y otros aliados. Colombia hoy es el cuarto país del mundo con más inscritos, más de 2.200 inscritos para la Copa Mundial de Emprendimiento. Me siento bastante emocionado con contárselos a ustedes. Y, y me parece maravilloso que sea en el escenario de Campus Party que hagamos la, la final de los colombianos, después ya ellos irán a un tema de aceleración y a final del año de noviembre estarán enfrentados con los finalistas de los otros países. Pero quisimos que fuera ya, quisimos que también Dentro de la alianza que estamos haciendo con el gobierno francés, Colombia es uno de los cuatro países donde el gobierno francés hará una alianza que se llama French Tech, que es todo el modelo de creación de ecosistemas de tecnología a nivel mundial acompañado por el gobierno francés. Entonces yo sí creo que Campus Paris está volviendo un escenario maravilloso para, para que se hable no solo de emprendimiento, sino de cambio, de transformación y de adaptación. Así que por eso ustedes saben que Impulsa es un aliado que vibra con Campus Party y, y por lo menos mientras que tenga la fortuna de estar al frente de esta entidad, los estaré acompañando porque me parece que le dan mucho valor al ecosistema. Maravilloso. Además, Ay, agregaría. señor, Mauro. No, no, no, ahí agregaría. Ignacio dice, un, se ha vuelto un escenario maravilloso para el emprendimiento. Eh, yo diría, es el escenario maravilloso para cada cosa que tenga que ver con innovación. Si, si alguien dice, quiero Constant. hacer algo de medicina, es Campus parte del Espacio. Eh, ahora nos dio una noticia, Ignacio, y es que está en conversaciones con Cristian Cantor, que para mí es uno de los top tres embajadores tic en colombia es un duro y es un apasionado también de las tic y no voy a preguntar cuál es la noticia pero estaban conspirando para hacer algo para cambiar algunas cosas eh, para reiniciar el mundo de alguna manera que es el eslogan de campus party y ahí voy con la pregunta y es cómo desde impulsa eh, están ustedes apuntando para reiniciar el mundo de los emprendedores de los empresarios ya establecidos de colombia en general pues mira, Mauro, eh, tú, tú lo sabes porque lo, lo hablas permanentemente. Eh, hay una nueva oportunidad de negocio. Yo creo que el mundo va a entender unas una nuevas rutas: ciberseguridad, eh, agronegocios, blockchain como tecnología emergente, en, eh, salud a través de tecnología, o iHealth, health como se llama. Y hemos querido buscar países referentes en esos temas y por eso estamos conversando con Israel. Nosotros tenemos la fortuna con Víctor Muñoz, a quien tú conoces bastante, Mauro. Y los domingos hacemos reunión con, con todas las con empresas israelíes, con tecnología israelí, un poquito para entenderlo. Lo hacemos igual con otros gobiernos, lo hemos hecho con Corea, es natural. Pero en particular, sí si hemos tenido un acompañamiento del embajador Cantor. Yo me, me uno a tu comentario, yo con él y con el embajador eh, eh, Gautier de, de Francia, son personas que nos han apoyado mucho en el tema de transformación. Y lo que estamos haciendo es a través de ese emprende, Mauricio, tú sabes que ese emprende tiene inteligencia artificial, hay un emprende de salud como el de la Universidad del Bosque, estamos pensando en un emprende agrotech y queremos pares con que podamos conversar. Uh -huh. En Colombia eh, no nos podemos mirar únicamente para adentro, lo que ha pasado como oportunidad es que el, hay muchos vendedores colombianos que se han transformado rápidamente y adaptado y ahí que darles herramientas y aceleración es muy importante. Por eso estamos hablando con Cristian porque tú sabes que ellos en temas de ciber, en temas de agrotech, son realmente, me atrevo a decir, líderes mundiales. Hoy el país con eh, inversión de capital en emprendimiento per cápita más importante del mundo es Israel. Es decir, uh -huh. lo que atraen en flujos por, por habitantes es, eh, es el mayor indicador. Eh, más de 7000 startups creadas a nivel mundial. Entonces, queremos buscar también países pares, que se parezcan a nosotros, en donde la transferencia de tecnología es muy rápido y por eso eh, ese escenario de conversación y que seguramente para la época de Campus Party podremos ir contándoles cómo avanzamos con ese gobierno. Bien, y además un reto importante porque eh, Campus Party ha sido tradicional un escenario físico en el cual hay relacionamiento directo de las personas y en, las cual, y en el cual eh, establecer contacto directo con los asistentes pues eh, es importante ahora. Eh, tenemos un gran reto y es transmitir desde este lado virtual toda esa emoción, esta copa de emprendimiento va a ser increíble, pues porque va a ser llevar desde el lado físico al lado virtual toda esa emoción. Eh, Ignacio, el año pasado tuvimos un 45% por, de participación de mujeres en Campus Party y este año esperamos que esa cifra suba muchísimo más. En el este sistema de emprendimiento, ¿Cómo vamos a también a vincular a esas mujeres pues, para que realmente eh, estemos eh, compartiendo todos de la misma manera? De hecho, la semana pasada, eh, tú te enteraste, tú eh, te, te, te, te Iván, hicimos un lanzamiento con la vicepresidenta de un instrumento nuevo que se firmó la semana pasada con un patrimonio que se va a concentrar en el tema de aprendimiento de género. En ningún momento Impulsa va a dejar de atender, obviamente, a las mujeres, claro, pero para temas de atracción de recursos, de inversión extranjera, definitivamente necesitamos, y sobre todo en temas de tecnología, necesitamos más mujeres involucradas en este ecosistema. Ustedes o saben que nosotros tenemos el primer instrumento de emprendimiento en Colombia solo para mujeres, que fue Empodera. Y los números de Empodera, Iván, te lo así a decir sin pena, eh, triplicaron que, que, que, que, que las, las expectativas que yo tenía frente a, a las mujeres en un proceso de un programa de acompañamiento o empoderamiento desde Impulsa. Y sí vamos a hacer una invitación especial a las mujeres y de hecho vamos a invitar especialmente a las mujeres de Empodera a que formen parte de Campus Party, porque definitivamente, Iván, una de las grandes apuestas es que está demostrado que los emprendimientos liderados por mujeres generan transformación, sostenibilidad eh, y, y, una, y una apropiación del negocio completamente distinta cuando nosotros los hombres la lideramos. Eh, y es por eso que me parece súper pertinente lo que acabas de decir, porque no es una bandera de hace una semana con el decreto, desde el primer día de gobierno. Vieron lo que la, acaba el Ministerio de Agricultura también de lanzar de la mujer rural y, y creo que transversalmente tenemos que apostarle a, a esa mujer emprendedora en todos los sectores, en energía, en agro, en TIC, en emprendimientos tradicionales porque ahí va a haber gran parte de la transformación del país. Pues buenísimo y contentos eh, y eh, expectantes de todas esas novedades que nos pueda traer Impulsa. Muchísimas gracias Ignacio por participar en este lanzamiento. Eh, ¿Algún mensaje, algo con lo que no nos podemos perder de este Campus Party, de toda esa agenda que hayamos visto? Pues mira, yo, yo creo que es el, cayó de perlas este Campus Party porque hay mucha incertidumbre y muchas preguntas que, que han surgido, me han surgido a mí alrededor de qué cambió y qué se va a mantener. Y creo que Campus Party, sin querer, queriendo como el Chapo, cayó en la etapa exacta en donde para mí va a ser el escenario de reflexión de hacia dónde vamos. Eh, gran parte de la agenda va a generar desde tecnologías disruptivas hasta espacios, como decía Mauro, abiertos de conversación. Y por eso, lo digo en serio, cayó en la semana perfecta, en el día perfecto, porque estamos hablando ya de reactivación económica, hemos abierto gran parte de la economía y creo que seguirá el momento como para hacer un espacio de, de, de toma de decisiones, a ver hacia qué, a, si me salgo en la siguiente salida o si sigo por donde venía. Listo, muchísimas gracias. Iván, y gracias. gracias, Mauro. Abrazo gracias. María, que le vaya bien. Vale. Ahí está llegando, eh, nos lo sacaron, yo quería que saludara a, a su amigo, nuestro <risa> siguiente invitado, que es el viceministro de Economía Digital, Germán Rueda. Mauro, mientras se une a... Ah, ah, llegó, estaba Mauro. esperando desde hace rato, no lo dejaron saludar a Ignacio, pero bueno, Germán, qué gusto. Igualmente, Mauro, buenos días, Iván. Hola, gusto. Ya se nos fue, fue Nacho que también quería saludarlo, pero, pero pues nada, buenos días a todos los que nos están acompañando en el en este lanzamiento, muy emocionado de poder estar acá, de apoyar, porque Campus Party, de verdad, que es un evento transformacional súper importante, que para nosotros, como aliado para desarrollar ecosistema, para pensar, poner a pensar la gente, para idear, para trabajar en conjunto, creo que es fundamental y, y me emociona mucho poder apoyar en, en todo este trabajo. Además, creo que muy interesante, bien. interesante bueno, ese... ese... Ese vínculo que se hace en este evento, sector público, sector privado y cómo, digamos, desde todos los puntos de vista estamos eh, llegando a un consenso de que emprendimiento, ciencia, tecnología, salud, de que todo es importante y que los jóvenes de, pues, debemos estar trabajando en muchos de estos temas. No, así es. Y nosotros, pues no solo desde Mintix, sino en particular desde, desde mi lado de Economía Digital nos interesa y, es, y tenemos una cantidad de programas para impulsar en diferentes frentes. Entonces, no solamente y pues ahí que con, con Ignacio y con otros actores trabajamos mucho de la mano en el tema de emprendimiento, eh, pero también el apoyo a las empresas, cómo logramos esa transformación digital, para digamos compañías que vienen desde atrás con sus negocios y están interesando, están interesadas en, en realizar su transformación, en montar la aguja, la, montarse como que en, en, en este tren, que creo que lo que nos ha demostrado en los últimos meses es la importancia de acelerar todos estos procesos, eh, pero también desde el gobierno digital y GovTech. Ahí nosotros tenemos una misión y estamos trabajando muy fuerte para impulsar la transformación digital desde el Estado. Entonces, en Campus Party, que, que podamos tener esos temas de juntar las diferentes perspectivas, como está oyendo a Nacho, eh, cuando hablamos en temas de, de innovación, entran a jugar todas las disciplinas. Esto no es solamente ingeniería, es arte es economía, es matemáticas, son los creativos, diseñadores, digitales, la gente de negocios y en esa confluencia de ideas con la intención y ganas de transformar y, y de, de a través de la tecnología con, o sea, mejorar el mundo, mejorar los servicios, mejorar todo lo que hacemos es que salen esas ideas revolucionarias y con las que queremos continuar cambiando el mundo. Germán, ¿alguna vez estuvo de campusero? No me ha tocado todavía. Eh, los he estado eh, estudiando y mirando, pero, pero este año sí, no me pierdo para estar ahí metido como, como campusero en los, diferentes, en los diferentes espacios y en la agenda súper interesante que, está, que están montando. Puede poner la carpita en la casa, ¿no? No hay que llevarla hasta, hasta ningún lugar, hay que ponerla en la casa. No, me parece buenísimo y de verdad lo que están haciendo del evento completamente digital, de Burburing the World, creo que, que es un ejemplo de cómo... ¿Cómo nosotros podemos utilizar la tecnología para transformar? Montamos nuestras capas virtuales eh, y nos buscamos la manera de, de idear y cambiar cómo estamos respondiendo a, a, a esta realidad que tenemos por delante. Sí, lo, lo preguntaba porque en, en Campus se han cocinado muchas cosas, han surgido emprendimientos, se ha transformado la cultura digital de mucha gente. Eh, como decía Diego hace unos minutos, esto no es solo para estudiantes o para geeks, sino que empresarios, líderes de gobierno, eh, todos es, eh, eh, han aprovechado en, en, en muchas ediciones de Campus Party. Y este año, pues, eh, se supone que la vamos a sacar del estadio. Eh, Germán, desde el Viceministerio de Economía Digital, ¿cuál es ese objetivo puntual? Ya nos dio unas pistas, pero ¿qué es lo que usted dice? Con esto lo, la sacamos del estadio en Campus Party. Que no nos lo podemos perder. Me gustaría a nosotros, en, quiero decir, tres temas que son prioritarios ahorita que estamos trabajando. GovTech, por supuesto, una de las cosas que vamos a buscar compartir e involucrar muchísimo a los campuseros y a todos los que, los que estén interesados y conozcan del tema, es el trabajo de servicios ciudadanos digitales. Y aquí es transformación de verdad fundamental del Estado, interoperabilidad, vamos a hablar de temas que nos, nos involucran autenticación, que involucran carpeta ciudadana digital y nosotros en este ecosistema de innovación pública que, que estamos buscando traer más innovadores y emprendedores eh, creo que va a ser fundamental que conozcan lo que se está haciendo porque vamos a, desde el, desde el ministerio y el viceministerio estamos construyendo digamos esa base si esto fuera una casa tenemos como los cimientos y sobre eso es que todas estas ideas innovadoras de, de los emprendedores y, y que nos nos imaginemos y construyamos en este en estos tipos de espacio creo que van a ser realmente transformacionales eh, nosotros ahorita con los estudios que han salido de OCDE, de CAF nosotros tenemos unas oportunidades gigantes para para aprovechar tecnologías en la transformación del Estado entonces en este tipo de escenarios que nosotros podamos buscar la colaboración Estado academia innovadores emprendedores sector privado sociedad civil que que nos ayuden como a construir el, el futuro, a pintar ese norte, ya nosotros teniendo esta base de interoperabilidad, autenticación y servicios ciudadanos digitales, creo que va a ser súper interesante. Entonces, ese primero, en el, en el tema de talento, nosotros estamos con una meta muy ambiciosa de desarrollar 100.000 nuevos programadores en el país y para esto necesitamos construcción de ecosistema y esto nos va a ayudar muchísimo a este desarrollo de los emprendimientos, de, de trabajarle a tener más unicornios y de la mano de, también de, de todos los que están participando en el ecosistema, eh, vamos a estar como compartiendo los, los pinitos iniciales de cómo nos estamos imaginando y cómo queremos que nos ayuden en la construcción de mejorar el, el ecosistema y las diferentes herramientas que le estamos eh, brindando a los diferentes actores, cómo podemos potencializar eso. Y, y lo tercero es que queremos trabajarle muchísimo respondiendo a la necesidad que tenemos ahorita de, de transformación, de reactivación económica, todo el trabajo de, de comercio electrónico. Nosotros estamos ahorita, ya publicamos un, un COMPES, que es Documento de Política sobre el Comercio Electrónico para Eliminar Barreras, y precisamente en esta eliminación, al poner sobre la mesa los diferentes programas, los proyectos, creo que podemos potencializar cómo el, los emprendedores, los innovadores, todos los campuseros que estén interesados pueden aportar a la transformación y a la reactivación que necesitamos en este momento. Entonces, les voto, les digamos, esos tres principales para, para que les vayamos echando cabeza y, y que nos, nos vayamos imaginando cómo podemos poner todo nuestro granito de arena en esto. Bueno, pues Muy sí, bien, además que, que la interacción gobierno-ciudadanos es clave eh, en tiempos en los que obviamente hay polarización y hay críticas gratuitas y hay críticas también válidas como todo, eh, pues esa conversación y esa interacción que se puede dar en campus es campeona. Así es. Bueno, Germán, pues muchísimas gracias. Nosotros muy a la expectativa de todo lo que nos va a traer el Ministerio TIC acá esta edición digital de Campus Party 2020. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias, Iván, Mauro. También a marlene que veo que se está conectando. Hola, Marlén. Hola, ¿cómo estás? El, de verdad que muchas gracias por, por invitarnos a, a, pues en el lanzamiento y a la participación, porque como hemos hablado, de verdad, en, en otras ocasiones... El impacto que tiene Campus Party y los Campuseros es enorme. Entonces, con toda la disposición de trabajar de la mano de todos ustedes y, y que sea un hit total, vamos a sacarla al estadio de julio. Claro que sí. Muchísimas gracias, Germán, por estar acá con nosotros. Gracias a todos. Un saludo muy especial. Saludos, muy Germán. Gracias. Y a todos los que están conectados en nuestra transmisión a través de eh, nuestra plataforma oficial, de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter. Eh, desde nuestro sitio web, pues darles una, un saludo, reiterarles nuestro saludo. Ya estamos casi llegando al final de este lanzamiento oficial de Campus Party 2020. Muy emocionado he estado, Marlene. Dime si no, esto es emoción pura, tener una eh, un Campus Party consecutivo, volver con Campus Party esta vez digital. Sí, yo te quiero decir que no solo yo, sino mi equipo estamos muy felices, eh, estamos viendo como el resultado de este trabajo tan fuerte que hemos adelantado. Eh, pero bueno, esto todo es posible gracias al apoyo de las entidades. Eh, si el doctor Valencia del área andina no me hubiera dado el sí, no hubiera puesto su equipo a trabajar con Violeta para generar esos contenidos maravillosos que el Mono, mencionó Diego Molano, no hubiera posible. El vice Rueda que ha sido muy generoso conmigo, habiéndome los espacios para presentar Campus Party, eh, que siempre he estado como pendiente. Él desde que llegó al ministerio cuando le pedí la cita, fue muy generoso. Eh, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, que ya prepararon sus contenidos, que van a estar los cuatro comisionados en Campus Party activos eh, hablando de educación y de regulación y de otros temas. Yo sí quiero darles públicamente un agradecimiento a la Alcaldía de Bogotá, a Felipe Guzmán, el alto consejero, que ha convocado a todas las secretarías de la Alcaldía de Bogotá, con ellos estamos trabajando fuertemente para generar contenidos, no solamente desde la Alcaldía, sino también para generar paneles y actividades donde estamos incluyendo a las otras alcaldías y gobernaciones. Eh, la ANE, la Agencia Nacional del Espectro, también que están preparando eh, una, una conferencias interesantes en el tema de espectro con todo lo de 5G eh, ayer le mandamos la carta a los operadores, ya uno de ellos contestó, eh, yo creo que esto no sería posible si no tuviéramos el apoyo de las entidades del gobierno, la CAF que ha sido fundamental en el tema de GovTech eh, y de los, del sector privado, ángel que es un laboratorio de biotecnología eh, que quiere presentar eh, la ciencia acercar a la gente a la ciencia eh, maravilloso, eh, da vivienda que siempre ha creído en nosotros eh, y todas las empresas que están a puertas de, de, de vincularse a Campus Party entonces la verdad que esto me emociona y creemos que algo estamos haciendo bien desde que todos nuestros invitados al lanzamiento en lo mismo en que Campus Party es el camino eh, y es la plataforma que va a permitir eh, llegar a esta nueva normalidad Increíble, Mauro. Y además yo creo que usted va a estar de acuerdo conmigo en lo que voy a decir y es también un agradecimiento especial a M. Romero, a su gerente, Marlene Romero, a quien tenemos aquí, quien desde el año pasado confió en que Campus Party podía volver a Colombia, que podía eh, tomar un nuevo rumbo, eh, rehacer sus pasos y tener una nueva edición que tuvimos el año pasado y que este año sea... Eh, reiniciado y que propone una cosa muy distinta, yo creo que eh, en nombre mío, ojalá Mauro lo comparte, en nombre de todos los campuseros que nos vinculamos este año y todas las personas en instituciones y entidades, también damos muchísimas gracias a Marlene Romero y a M. Romero por vincularse y todo ese equipo maravilloso de trabajo que está detrás de, de este evento, que además exige un montón de trabajo y de trasnocho. Iván, por fin estamos usted y yo de acuerdo en algo en la vida, eh, pero pero eh, las felicitaciones van a ser el, el, al final del Campus Party 2020. Ahí sí, ahorita todavía estamos en los preparativos, todo está casi listo, pero seguro que estos días van a ser de arduo trabajo. Sí. Así que las felicitaciones van al final. Ahorita los agradecimientos, estamos de acuerdo. Mauro, eh, teníamos una rifa, eh, es una tablet, Sí, la pregunta, ¿la respuesta a quién era el autor del libro de Wikinomics era Mauro? No, usted lo tiene. Ok, no, no digo, pues, ¿la respuesta correcta era quién? Usted es el dueño del concurso. Eh, mm, ¿Me olvidó, bueno, ya lo buscamos, ya lo buscamos. Pero bueno, eh, hicimos la pregunta, la planteamos en todas nuestras redes y dijimos: el primero que responda en cualquiera de las plataformas que tiene habilitada la a ver, posibilidad de contenidos es el ganador. Teníamos Facebook, teníamos, si no estoy mal, YouTube y otras. Y el ganador que nos lo dijeron, hicieron un cálculo exacto, fue Diego Bolívar y él respondió. Por YouTube. Ah, bueno, ahí lo tenemos. Y era el, el, el la respuesta era Anthony de Williams. Anthony D. Claro. Williams. Mi el confusión de... es que WikiNomis lo escribieron dos autores y yo tenía en mi cabeza a Don Tapscott y el que mm -hmm. va a estar en Campus Party eh, Global 2020 es Anthony Williams. Así que Diego, vale. felicitaciones que se ganó. Se ganó una tablet, una tablet. Muchísimas gracias a Diego por estar conectadísimo aquí a nuestra, el lanzamiento oficial de Campus Party. Eh, vamos cerrando. Marlene, ¿qué le debemos dejar a estas eh, personas que nos acompañaron hasta el final de esta nueva edición de Campus Party? Bueno, a nuestros campuseros que nos están viendo, que estuvieron hasta el final, recordarle que el evento es del 9 al 11 de julio. El 11 de julio se, se celebra el día, de, el día Mundial de la Población. Eh, es un evento, es un día donde Naciones Unidas va a hacer muchas celebraciones y nosotros estamos muy orgullosos de terminar nuestro Campus Party en ese día conmemorativo. Decirles que es gratuito, que no hay excusa, eh, que tienen que conectarse que eh, con todo lo que está dando el gobierno ahorita de conexiones a bajo costo, es importante que lo aprovechen. Eh, y decirles que le echemos ganas eh, que vamos a pasar a la otra orilla eh, y como le decía Ignacio Gaitán eh, Campus Party llegó en el momento preciso eh, para generar contenidos generar eh, comunidad eh, generar esperanza para afrontar esta nueva normal, normalidad que nos espera y reboot de board Muy bien, muchísimas gracias Malesita y un, un gusto tenerte acá en este lanzamiento a ustedes, Marlene. Iván, Mauricio, eh, los queremos muchísimo. Muchas gracias por ese apoyo irrestricto a Campus Party. Y espero a Iván le vaya muy bien con los webinars, con los eh, directores. Sí, señora, eso iba a decir. Mauro, ¿va a decir En algo? un mundo en el que eh, a veces el pesimismo va ganando la batalla y, y, y solo se destaca a veces en los medios de comunicación lo negativo, pues nuestros invitados de hoy, Diego Molano, Ignacio, Germán, Obviamente, Marlene, nos muestran que cuando hay optimismo, cuando se quieren hacer las cosas, se pueden, se cambia la mentalidad. Esto no es solamente de, de voy a hacerlo, es que se cambia la visión del mundo y llegamos a decir algo como que la pandemia llegó en el momento perfecto. A eso llegamos, pero es verdad, si nos hubiera agarrado 10 años antes, habría sido de verdad muy dramático para todos. Hoy hay dificultades, hay un mundo con nuevos retos, pero también con retos apasionantes y en Campus Party vamos a, a, a avanzar para resolver retos, para encontrar soluciones y pues quedamos listos para dentro de unos pocos días el 9 arrancar con Campus. Debemos agradecer a Ariandina que ha apoyado mucho a Campus Party y también por el tab por, por el tablet que, que se ganó Diego Bolívar eh, y cerramos esta transmisión Iván con un video. Sí, algunos mensajitos ya para cerrar y también recordando a otro de, las, eh, de los personajes protagonistas que pasó por aquí, Paco Ragajeles, quien hace muchísimos años imaginó una fiesta con amigos conectados y hoy nos tiene acá celebrando a más de 30 países de en distintas áreas distintas geografías distintos usos horarios celebrando una fiesta total de tecnología de innovación de emprendimiento desde mañana vamos a tener webinars en las tardes a las 4 de la tarde por los canales oficiales de campus con los personajes encargados con los directores encargados de las áreas de cada una de esas áreas que nos mencionó Marlene a lo largo de esta transmisión explicando qué va a tener, por qué va a ser interesante, por qué va a ser atractivo que nos conectemos a este Campus Party 2020 y que imaginemos una manera de aprender distinta y de enterarnos de lo que está pasando en este mundo de una manera diferente. Muchísimas gracias a Marlene y a Mauro. Gracias por estar acá con nosotros. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Project Manager de Campus Party Colombia Y les damos la bienvenida Reiniciemos juntos el planeta Yo, Reboot the World Desde Colombia, Brian Reboot the World Hola, yo soy Cal And I Reboot the World Soy Jorge, Reboot the World Bienvenidos. Mi nombre es Alexandre Case Monstro Y yo reinicio el mundo Ven a usted también reiniciar el mundo Participe Hola a todos, mi nombre es Duber Sánchez y desde Ibagué, Colombia, yo Reboot the World. Adriana Molano, Reboot the World. Oscar Soto F, Reboot the World. Nosotros somos Juan Diego y Julián y nosotros Reboot, Reboot. the World.